Aten Capital, les canta las 40. Cuatro décadas de lucha, cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital, les canta las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Compañeros y compañeras, estamos con Laura. Eh, un día antes del aniversario de la muerte de la compañera Silvia Rogetti, hoy movilizados en Cutralcó. Laura, ¿qué, qué, ¿qué actividades tenemos de Aten Capital? Contanos. Eh, hola, Ángel, Bien. Sí, nosotros en el marco de, de justicia por Silvia y por Mónica eh, y contra la impunidad estamos convocando el día sábado 11 a un encuentro de fútbol femenino contra la impunidad y por justicia por nuestras compañeras eh, asesinadas eh, por un crimen laboral. Eh, ese día van a participar eh, el equipo de, de Mónica eh, las Monis que se llama ahora la compañera Mónica eh, tenía su equipo así que bueno, van a estar ahí compartiendo esta instancia más de lucha ¿Sabías que tenemos Telegram? Búscanos como Atencapital en Lucha y suscribite a nuestro boletín eh, Queremos... Eh, ...recordar hoy eh, a nuestra compañera Silvia Rogetti... ...una compañera que fue asesinada eh, en su lugar de, de trabajo... ...por negligencia y desidia del gobierno provincial... Eh, ...en ese momento era Cielito Cristía, ¿no? Exactamente, estaba Cielito Cristía... ...que guardó silencio durante muchos días... Eh, ...y cuando, eh, por una nota periodística... ...donde, digamos, rompe ese silencio... ...hace responsable solamente a obras públicas... Y, ...y no dice nada de que esa empresa... Eh, ...que era la empresa que llevaba hace 25 años... ...la construcción de las escuelas en la provincia... Eh, ...el dueño era justamente el marido y el cuñado... Eh, ...así que otra denuncia más de la corrupción que hay... ...en el gobierno y en el sistema de educación... ...más que nada en el Consejo de Educación... Eh, en ese momento la escuela 197 donde estaba Silvia Rogetti estaba en obras, una obra que tendría que haber terminado antes del inicio del ciclo lectivo eh, las compañeras en ese entonces denunciaban como denunciaban hoy en día eh, que no es compatible eh, las obras y el dictado de clases a pesar de ello eh, en ese momento y como sucede hoy en día no hay nadie que controle esas obras ...no hay nadie que determine que no puede haber obras en las escuelas... ...mientras se estén dictando las clases... ...porque eh, peligra eh, la vida de cada uno de los miembros de la comunidad educativa. Fortalece tu sindicato. Afiliate a TEN. Rumbo a los 40 años. Cuatro décadas de lucha. Queremos eh, denunciar esa impunidad que hoy en día sigue, sigue digamos, en, eh, en nuestra memoria... Eh, que la lucha es en, en las calles, que la justicia por Silvia la seguimos sosteniendo y por justicia por, por Mónica Jara, que también es una compañera que eh, muere en manos del, eh, del Estado. Muy bien, bueno, gracias la, eh, Laurita, entonces nos vemos este sábado 11 en la Escuela 2, en este encuentro deportivo por Silvia Rogetti y Mónica Jara, de fútbol femenino. ¿Esto fue?